Eh, bienvenidas y eh, bienvenidos a, a la vorágine eh, en esta semana de presentaciones de libros cada quien de un padre y una madre y este en concreto tiene una madre que se ha desdoblado en este caso y ha hecho su parte de, de ilustración, su faceta de, de ilustradora, como Tina Lota, ¿verdad? Uh -huh. Y la parte de... que yo no lo no tenía tan claro, pero me ha encantado saber también que la parte de los textos también es tuyo sí. y entonces tiene este libro esa doble personalidad. Y también es muy bonito y, y, y agradable saber que proyectos como este nacen gracias al apoyo de la gente, ¿no? Y entonces, en este caso de un crowdfunding, que ya nos vas a contar cómo ha sido el funcionamiento de todo, ha sido posible que esta idea que tenías en, en la cabeza pues haya tomado forma y la verdad es que una forma muy bonita. Este Bravas, además, ¿no? que es súper motivador también por, por lo que cuenta esta historia de, del feminismo, eh, bueno, pues, pues, nace de, de la creación de Cristina y ya lo vais a poder comprobar luego, si lo veis, es un libro hermoso, entonces nosotras estamos encantadas que también pues desde diferentes puntos de vista se siga rescatando esa genealogía y ella también pues os va a contar un poquito de, del contenido de eso eh, nada, tenéis ahí por supuesto el, el libro, tenéis aquí que luego si os acercáis una hermosura de eh, ilustraciones, merchandising vinculadas a ese libro que era parte del crowdfunding y nada, yo los anuncios de aquí, ¿vale? Mañana eh, vamos a tener la presentación de la novela, de, de, de la última novela de María Bontuceda, que se llama Coito Ergo Sum, que también nos invitamos a venir. Y el sábado, pues también nacido de un proyecto pequeño de intentar rescatar genealogías, en este caso de hombres y mujeres de la historia de Cantabria, pues ha nacido un libro que se llama Cantabros con historia. Entonces va a ser la presentación el sábado, todas a las 8. Y nada, muchísimas gracias Cristina por, por querer presentarlo aquí y nada, muchas gracias a todas. Y al final, imagino que si tienen preguntas o lo que sea, podremos conversar, por supuesto. Vale, gracias. Pues. Bueno, se me oye bien, sí, ¿no? Bueno, gracias por venir a todas y a todos. Eh, no esperaba este foro, la verdad. <risa> No sé, bueno, estoy impresionada en todos los sentidos. Eh, bueno, como este libro es como de primeras veces todo, como de, desde el planteamiento hasta, bueno, como ha dicho Carmen, en plan los textos y las sustancias lo he hecho yo, y he sido la maquetadora, y he sido la editora y la editorial, y he tenido ayuda con los textos, pero limitada. Entonces, eh, obviamente es la primera vez que presento un libro, entonces siendo la primera vez que presento un libro, los las presentaciones canónicas está la autora o el autor y luego una persona que se ha leído el libro y que sabe del libro, bueno en mi caso no hay nadie que se haya el libro entonces, bueno, lo voy a hacer como a mí me parezca entonces, este es un protocolo que me he inventado eh, que, bueno, pues eh, viene a colación del libro Bravas porque es la historia del feminismo es como para explicar las instrucciones eh, fáciles y como para leerlos relajadamente, ¿sabes? Como para que tú lo leas y no, no te entren prejuicios ni el patriarcado venga y te y te diga, no, esto no lo puedes leer, así que no, como relajadamente, ¿no? Entonces, eh, son cuatro cositas que vamos a repasar entre todos y todas y que, bueno, yo dentro de la persona feminista que soy, me voy a poner pedagógica hoy y os voy a explicar más cositas, ¿vale? Eh, este término, ¿vale? La foto es preciosa, plan, eh, presentando un libro de Gastronomía del Feminismo y la primera diapositiva es la palabra feminazis, ¿no? Es como guay, eh, la, la diapositiva es preciosa. Este término está súper popularizado y, bueno, eh, denota varias cosas. Por un lado, ignorancia y, por otro lado, ignorancia del término feminismo y del nazismo, de las dos cosas. Es como que no tienes ni idea de nada. Entonces, eh, yo eh, abogo por elimina, eliminar este, este término cuando nos referimos al feminismo, porque en todas las entrevistas que he hecho, que parece que soy famosa, pero he hecho bastantes, por primera vez también todas, pero eh, a raíz del libro pues, me han hecho como unas tres o cuatro, y en todas me han preguntado que yo aclare qué quiere decir feminismo, y es como... A ver, todavía no se sabe, o sea, en serio, ¿No, no no, se sabe todavía lo que es el feminismo. Bueno, pues yo os lo digo, el feminismo es esto. Esta es la descripción que he buscado en la RAE, haciendo una búsqueda básica. No, la RAE no es una bandera del feminismo para nada, pero bueno, es como el diccionario de referencia y... Es, es como el, el, un poco la, a dónde recurriríamos si queremos saber significado de una palabra. Pues en este caso es, está claro, principio de igualdad de los derechos de la mujer y del hombre. Por otro lado, el feminismo también, enlazando un poco con lo de feminazis y tal, eh, es el único movimiento social que no tiene víctimas. O sea, que tiene una lucha pacífica y que no tiene víctimas de ningún tipo. Entonces, eh, compararlo con el nazismo es algo como... Como de ignorancia y aparte que es que no tiene ningún sentido históricamente hablando. Entonces, eh, por, las, por, los, por las dos partes hay que dejar de decir eso. Y muchas veces se, se, dice, se dice ese término de personas que, o mujeres, sobre todo mujeres, en este caso, que eh, quizás defienden los derechos de las mujeres o son pedagógicas porque les apetece, de. pues. Eh, teorías feministas o quizás defendiendo sus, sus posiciones feministas y, y bueno, eh, las, las, las personas que son feministas quizás eh, pueden ser pedagógicas en un momento dado y a veces no y a veces te quieren reventar la cabeza y es normal, yo también lo entiendo entonces en ese caso son feministas y ya está, simplemente aclarar este, este punto esta imagen que también es otro, quizás otro punto que igual nos incomoda. En, en la imagen eh, vemos una chica, una activista de FEMEN, que es una asociación... bueno Es, es una agrupación de activistas eh, feministas radicales que sus acciones reivindicativas consisten en... En, en este caso era un un mitin de Vox, si no me equivoco en Madrid, y entonces decidieron... Siempre van con mensajes eh, en el cuerpo y van descubiertas arriba, se las, se las ve el pecho y es como... Eh, mucha gente, eh, esto lo enlazo con que mucha gente se siente eh, incómoda ante comportamientos feministas de este tipo que son, eh, que son como, como que te atacan a la vista, ¿no? como que te incomodan directamente y te señalan y entonces tú ves tetas en el telediario y como que te, te, no te gusta verlas, ¿no? Entonces, yo abogo por ir un poco más allá y analizar dentro de cada uno de nosotros y, y pensar, ¿esto por qué, por qué me incomoda realmente? ¿Por qué eh, ver unas tetas en el teléfono me incomoda y esta chica, por ejemplo, eh, estas, esta femen en concreto, pues están todas las redes sociales y tal y no pueden subir sus fotos en original, no se pueden ver pezones eh, femeninos, pero en cambio los masculinos y no hay ningún problema que se vean. ¿no? Entonces, ¿esto por qué sucede? No? Preguntarnos, en plan, ¿por qué nos incomoda ver tetas en el Congreso? ¿Por qué nos incomoda ver tetas en, la, en, el, en el telediario? ¿Y no, nos incomoda ver tetas en la pornografía, por ejemplo? ¿no? Entonces, es cómo eh, la sociedad patriarcal que, en la que vivimos y en la que crecemos eh, normaliza el cuerpo femenino en unos contextos que están siempre vinculados al consumo masculino y en cambio eh, cuando están en otros contextos como puede ser este que es una manifestación pacífica insisto o sea no hacen nada más que salir corriendo levantar el puño y de repente son placadas por pues en a policía o bueno estos que no sé qué son y entonces eh, ir un poco más allá ¿no? y, y preguntarnos por qué y ir a la raíz si vas a la raíz raíz eh, nos lleva al feminismo radical, que por cierto, se alembraba eh, en, en la última parte, en los, en los en finales del siglo XX, ¿no? Mujeres que teorizaron, teorizaron como Simone de Beauvoir eh, y otras muchas, que fueron a la raíz y e hicieron un pensamiento global eh, pensando más allá de una discriminación que era manifiesta, como por ejemplo el sufragismo femenino y otro tipo de cosas que te hacen pensar, muy bien, las mujeres no votamos, pues ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pues por, por la sociedad eh, heteropatriarcal, ¿no?, en la que vivimos. Entonces, eh, no, no conformarse, o sea, ir más allá, y por ejemplo, ahora mismo, en 2019, eh, estamos en una sociedad en la que las mujeres ya podemos votar, tenemos ese derecho, que se consigue en la Segunda República, y que... Eh, o sea, podemos votar, vale, bien, eso lo tenemos conseguido, pero eh, de los cuatro principales partidos políticos que se presentan a las elecciones, ninguno tiene... ninguno le representa a una mujer. Y son cuatro, o sea, cero. De cuatro, cero. Y eso también es cuestión de, de, de preguntarse por, por, por qué sucede y, y de ves eh, objetivamente que no no, es, no está tan clara la, la, el avance. Sí que lo hay, pero no es... No es no, no, no está no está en la raíz, está superficial y tal, pero sigue habiendo mucho patriarcado y muchos hombres donde debería haber mujeres, ¿no? Eh, bueno, esto mmm, se me ha olvidado cambiar la diapositiva, pero iba un poco en esa línea, ¿no? Eh, cuando muchas veces te, te encuentras a personas que igual no están tan, tan, tan sensibilizadas o directamente son ignorantes de, de este extremo y que, eh, no, ya tenéis igualdad, bueno, no, esa con el argumento que os he dicho yo y luego otros muchos, ¿no? Eh, la eh, conversión o, digamos, el resultado más eh, extremo del, del patriarcado y del machismo, que es la violencia machista pues desde que hay datos eh, mil mujeres han muerto y luego otras muchas que ni siquiera cuentan porque las estadísticas están, tienen un sesgo completamente machista y por ejemplo eh, asesinatos que se producen eh, en la calle sin que tenga un vínculo íntimo la, la víctima con el agresor pues no cuentan ¿no? y es, todo tiene como un sesgo, ¿no? entonces ser conscientes un, plo, un poco de, como del pensamiento global y de un poco como, como está el, la movida, que está un poquito regular vale eh, ahora mmm, ya ha pasado aquí como el discurso discurso previo no las instrucciones no todos estos estos eh, argumentos que se ha dado como para ya estar ya sois, sois conscientes <coughs> de lo que os he dicho no ya estáis como más relajados y más ligeros y ligeras entonces ahora ya podéis coger bravas y ya lo leís y ya os va a encantar tiene dibujos para que no os canséis de leer y todo. Que... De esto que no tiene mucha letra. Tiene letra grande además, ¿eh? 12 puntos, Bruno. <risa> vale, entonces, eh, bueno, como, como ha dicho antes eh, Carmen, eh, mmm, Bravas es un proyecto hecho por la gente. Porque yo no tenía dinero para hacer un, un libro y entonces decidí hacer un crowdfunding y también por la experiencia que, que ha supuesto un poco todo el libro, que ha sido, como ya os digo de primeras veces, el crowdfunding también ha sido una primera vez y he eh, hecho un merchandising que está aquí a, la, aquí a mi derecha y luego el libro y eh, ha sido un crowdfunding eh, muy exitoso y que ha participado mucha gente, al principio obviamente participa la gente que te conoce, pero luego como que se ha ido expandiendo y se ha ido un libro a Chile, otro libro se ha ido a Francia, y bueno, libros por ahí que en la vida me hubiese imaginado yo que hubiese vendido un libro a un chileno, pero bueno. Eh, una reflexión así que doy, doy al aire eh, es que... Eh, no sé el porcentaje porque tampoco lo he calculado pero igual más de un 80 o de un 85% de las personas que van a comprar libros son mujeres no que es un poco bueno, no pasa nada yo tengo unos formularios o sea, el Bercami te genera unos formularios para enviar las recompensas y tal o sea, la dirección y tal entonces yo escribía más nombres de hombres por las calles que por el hecho de que se fuesen mecenas ¿no? o sea que también eso da que pensar ¿no? o sea eh, hay hombres que es general no sé qué no sé qué y luego eh, no hay casi hombres mecenas que los hay pero pocos y también salen hombres en, hombres en bravas pero pocos también pero bueno así es la historia yo no me lo he inventado así que eh, os voy a poner un vídeo que hice para el crowdfunding de bravas por si no lo habéis visto que me ha animado y ya luego entro en bravas en, en concreto ¿vale? ¿os parece? Bravas, el libro ilustrado de la historia del feminismo. Bravas es el resultado de una historia contada a medias. Nace la necesidad de crear referentes femeninos a lo largo y ancho del planeta, contando así la historia completa. Empezaremos por definir qué es una Brava. Una Brava, de latín pravus, es un adjetivo dicho de una mujer determinante e influyente para la consecución de derechos fundamentales, pero históricamente ignorada. Sumerjámonos ahora dentro de las páginas. La horquilla temporal comprende desde la Revolución Francesa al finales del siglo XX, siglos convulsos, donde los cañonazos y los tiros marcarán el ritmo de la historia. En el contexto de la insurrección francesa hablaremos, entre otras, de Olympe de Gaulle y su fatídico final por luchar por los derechos de las mujeres. Fuera del continente europeo, en el Japón del siglo XIX, hablaremos de Toshiko Kishida hasta la estadounidense Betty Friedman. Nos asomaremos a la habitación propia de Virginia Woolf y repasaremos la consecución del sufragismo femenino, desde las icónicas sufragistas británicas hasta, por ejemplo, España, en la época de la Segunda República. Analizaremos lo que supuso en términos políticos y sociales. También repasaremos algunas bravas en el mundo del arte, como la brillante Ana Mendieta y viajaremos al espacio con Valentina Treshova. Todo esto y mucho más lo encontraremos en el libro Bravas. Este proyecto no va a ser posible si no existe la financiación, por lo que he creado una campaña de crowdfunding o micromecenazgo para recaudar 1.500 euros, que servirán para imprimir la primera edición del libro y los gastos de distribución. Si queréis verlo con más detalle e incluso convertiros en mecenas, ya está abierta la campaña en Mercami. Tenemos 40 días. Está, ese es <risa> eh, bueno, pues este era el vídeo eh, que resume un poco bueno, resume muchísimo lo que es Bravas en en, en, en su totalidad eh, bueno, esta es, esta es eh, una imagen que aparece al final del libro que es todas, todas las mujeres que aparecen en el en el, en el libro Bravas y bueno eh, Voy a hacer un repaso así rápido por el índice. Eh, bueno, el índice ha ido guiado básicamente por mí, porque bueno, lo que me de las historias que me apetecía más escribir, porque eh, en el prólogo ya digo que es un, un repaso probablemente corto, probablemente suficiente de lo que supone la historia del feminismo a, a todos los niveles. Porque, bueno, eh, podemos hacer un repaso de la historia occidental y y nombrar a las eh, referen mujeres referentes feministas eh, y, y, y explicar sus teorías pero siempre nos vamos, vamos a olvidar una parte del mundo que es el resto de continentes que no estaban paralizados mientras aquí había en Europa había la revolución francesa por ejemplo no entonces en Bravas encontramos eh, unas partes del libro que se llaman píldoras y que eh, las hacemos yo así me he también como todo y que son eh, mujeres de otros continentes de África, de América del Sur y de Asia que también fueron referentes para las mujeres de esos continentes y que mm, se repasa su historia brevemente como una pequeña pincelada y luego se sigue con el, la cronología occidental porque bueno, creía yo que tenía más sentido que crear, abarcarlo todo y luego no profundizar en nada eh, y luego el, el, la cronología es desde la Revolución Francesa Empieza ahí y termina a finales de los 80 eh, en Chile. Y bueno, eh, puede haber hecho más o más atrás o menos atrás, también me lo han preguntado mucho, que por qué en el siglo XIX y que creo que hay bastante consenso entre las historiadoras que eh, en el siglo a partir del siglo XIX cuando la democracia empieza como un poco a, a aparecer en, en escena, eh, pues los tratados se suceden, los derechos... Bueno, el hecho es el nombre de la revolución francesa, que no fueron para las mujeres así, por otro lado, eh, pues como que se empiezan a ver tratados y publicaciones que podíamos decir que son feministas. Que las, las mujeres que los escribieron probablemente no, no sabrían ni el término, pero que desde una perspectiva actual sí que se pueden identificar como feministas y bueno por eso lo dices ahí porque como que el término ya es como más oficial pero actitudes feministas ha habido es la prehistoria probablemente y eso es innegable, no, no es que yo haya querido acotar y, y cerrar como el, el campo no y eh, pues así que más os digo siglo, siglo XIX, XX y bueno, eh, bueno los textos son míos bueno he tenido la ayuda de, de una ayuda inestimable de Pablo Pablo Rojo, eh, gran amigo, mejor persona, eh, que además es traductor, muy buen traductor y además es muy buen corrector de textos. Bueno, pasaban dos filtros. Los textos, los, yo leía, leía, leía, me lo quedaba así en la cabeza y, y escribía así un poco las conclusiones que me parecían. Eh, pasaban a mi padre, mi padre las daba una vuelta porque, bueno, yo escribo un poco regú <ríe> y luego se pasábamos a Pablo que ya las ponía en plan y, y comprobaba todos los datos y todas las fechas y tal y ya salía como digamos la, la el, el pan como hecho no y, y entonces han sido los textos eh, he tenido un montón de bibliografía he tenido que leer un montón y sacar muchas conclusiones y he aprendido muchísimo que no tenía ni idea aunque bueno mi espíritu siempre ha sido como feminista pero nunca he tenido como esa base teórica que también siento que eh, al escribir este libro he, he ido construyendo como una historia de mujeres, pero tampoco sin profundizar mucho en ninguna, o ¿sabes? Como que sé de todo, pero a la vez de nada, es un poco como raro, pero bueno, yo creo que el relato está ahí y bueno, vosotros me diréis cuando lo leéis a ver qué os parece. Luego, las ilustraciones. Eh, bueno, yo, mi formación es de diseñadora gráfica, pero bueno, me gusta la ilustración, eh, entonces ilustro y es lo que haría todo el día. Y entonces he querido mezclar un poco esas dos cosas. No contenta con escribir un libro, pues también decido ilustrarlo como si no fuese trabajo, ¿sabes? Entonces, eh, eh, las ilustraciones que embraba son principalmente retratos. Que, bueno, está bien, ahí se ve en, el, en el, la lámina esta grande que salen todas las protagonistas. Y hay retratos y algunas otras cosas como de, del relato que, bueno, pues había algunas cosas interesantes que me daban a ilustrar y otras que menos. Entonces, basándome un poco esas dos, pues he hecho el libro y las ilustraciones las he hecho yo son ilustraciones digitales y bueno están basadas en los en los retratos originales obviamente en fotos y bueno son un poco así como me sale ilustrado a mí que es un poco así colorinchi y un poco deformar un poco las caras y eso pero bueno yo me lo he muy bien no sé qué os parecerá a vosotros luego el proyecto así en global eh, bueno, si queréis preguntarme algo, me lo podéis preguntar, ¿eh? que ya me estoy casando a hablar. Eh, el proyecto en global, eh, pues eso, lo del crowdfunding, ha habido un crowdfunding que yo pedía, bueno, como lo habéis visto en el vídeo, 1.500 euros para imprimir como, como 50 libros, en plan, poquísimos, y pues no sé por qué razón, quizás porque estaba bien el proyecto, no lo sé. Eh, como que se viralizó bastante y tal y pues conseguí más de 6.000 entonces eso me ha permitido hacer muchos más libros hacer unas recompensas mejores y como que todo ha sido mucho mejor para todos y para todas eh, y luego eh, el, para mí como autora y como ilustradora eh, la repercusión que ha tenido Bravas eh, también porque estaba en prensa, o sea, cosas que nunca había hecho y como que me tenía que enfrentar por primera vez y no sé, a mí me preguntaban y yo respondía como estoy hablando ahora aquí y es un poco el tono del libro o sea, tampoco quiero imponer cátedra sobre algo que no sé porque no soy escritora en plan de profesión y tampoco soy historiadora de profesión, pero bueno he hecho lo mejor que he podido y, y, y ya está no tengo nada más que decir tenéis alguna pregunta? Yo la agradezco. <risa> ¿Cómo, te, ¿cómo te motivaste para hacer el libro? ¿Qué es lo que te impuso a hacer? Si tú como diseñadora gráfica dijiste, ¿por qué poner a hacer un libro así? ¿Cómo te salió? Eh, me encantaría que fuera una historia como mucho más guay, pero fue un trabajo de fin de grado. <risa> ah, <claro>. bueno, <risa> pero bueno, cada uno tiene su motivación, no pasa nada. Eh, pero lo has llevado a... Claro, claro, lo he llevado a, a tope o sea, porque podía haber hecho un fanzine ¿sabes? también entonces, no, he hecho un libro sí, eh, la motivación es la que yo acabo este año la carrera entonces ha sido como tengo que hacer un trabajo de fin de grado y entonces dije hago el feminismo porque yo estoy loca con eso ¿sabes? o sea, me encanta, a tope además me inspira muchísimo y, y es como que está a mí y yo es que no puedo y entonces dije, pues esto Y hice el libro y lo escribí y... pero mucho, mucho trabajo muchas horas de encierro y de, y de silla, mucha silla, y, pero bueno, bien contenta. Ese, esa ha sido mi motivación, o sea, ojalá hubiese soñado algo en plan guay y me hubiese levantado esa mañana y se ha dicho, voy a hacer un crowdfunding, pero no. Bueno, si no Ese segundo paso ya. ¿no? Ese segundo paso. Ese, un dos. No, que sí, que sí, ya lo tengo pensado. Venga, que ¿no? otra pregunta, le he regalo un print. <risa> Sí. Ah, perdón, es que eso tiene. lo él Vale, dime. ¿En qué has pasado, o sea, en qué te has basado para escoger a tus personajes feministas del libro? O sea, ¿qué filtro has usado? Eh, el filtro, yo. <risa> eh, eh, a ver, también ha sido un filtro que, bueno, históricamente tenga relevancia, ¿no? Tampoco. Eh, me, bueno, a ver, me habré saltado muchas pero así las míticas están y luego pues también eh, historias también que a mí me han interesado mucho, por ejemplo una, una mujer que yo no conocía de nada y tiene una historia increíble que es que debería tener calles y calles por ahí y colegios y, y, y polideportivos o sea, eh, Flora Tristán es una historia apasionante que de hecho la dedico como una epígrafe solo que yo creo que es la única excepto las píldoras que tienen como, son como monográficas hay un epígrafe dedicado solo a la de Tristán que es que es menuda tía o sea, todo en contra y bueno, eh, publicó un publicó una obrera que fue referente para más y Engels y tal y fue como un boom y no, la conoce Nadie, o sea, es increíble y es una historia apasionante. No os voy a hacer spoiler, <ríe> para que <ríe> Pero hay una biografía por ahí, que es la que me va a salir para hacer el epígrafe, que cuenta eh, año por año y casi día por día eh, la vida de Flora Tristán, que es apasionante y así ha sido también un poco eso o sea, mujeres que a mí me han inspirado y que igual han ido un poco más allá o que, por ejemplo, al final de Bravas hay un epígrafe que es eh, arte feminismo que, bueno, se podría hacer un libro solo eso que probablemente haya miles pero da para mucho y hay mujeres artistas que se han sentido inspiradas por el feminismo durante siglos y, y en este caso también que podía haber estado años escribiendo sobre esto, pero me centrado en tres, que a mí, que a mí me, han, me han parecido como más impactantes y como que me han movido más y esas son las que he reflejado, o sea, el filtro soy yo, básicamente. Gracias. Yo quería preguntarte sobre el proyecto así, la parte editorial que uh -huh. hasta llegar al crowdfunding uh -huh. yo supongo que imagino que habrás buscado otros medios ¿no? y conocer un poco tu experiencia en cómo ha sido... Eh, bueno, lo que sería un poco la historia de, para llevar a tu proyecto antes de decidir tu crowdfunding eh... sí se puede contar sí no, o sea, sí no, no, no sí claro se sí puede contar eh, a ver, yo tenía la idea del crowdfunding al principio, porque o sea, soy nueva, muchachita en el mundo editorial, o sea, no no tengo digamos, la recomendación de nadie no ni nadie me, me va a valar de alguna manera entonces sí que había pensado en colaborar con el programa editorial, pero mmm, para las autoras y siendo ya ilustrada además, que además me iba a aplicar como a tope con el proyecto y me quería, o sea, quería como manejarlo todo, o sea, yo la portada y diseña como todo, entonces, eh, quizás la, el concepto editorial igual me limitaba más, ¿sabes? Entonces, eh, aparte de que los porcentajes son irrisorios para los autores sí. y, bueno, yo creo que este proyecto pedía más un crowdfunding y una autoedición y la autoedición es pues convertir todo el marrón tú y si tienes eh, ayuda o colaboración con alguna persona que te pueda ayudar yo en mi caso tengo la suerte de que se maquetar un libro y se producir un libro en plan para que la, llevarlo a la imprenta que la imprenta sepa imprimirlo pero hay gente que no y, y de esa formación he hecho como un, un reciclaje y tal y ha salido este libro pero hay gente que lo tiene todavía peor que yo, o sea que mm, me siento bastante afortunada. Eh, el principio sí que fue eh, publicándolo con una editorial como más estándar, pero luego dije, no, nah, lo hago yo sola. Ese fue, es lo he hecho yo sola. Muchas gracias. ¿Y el trabajo de grado es el libro o has tenido que hacer otro diseño y otro formato para presentar el trabajo? no eh, lo he presentado todavía es que no sé si ha probado todavía <risa> <risa> espero que sí yo creo que me lo he ocurrido no no sé eh, si no vamos todos y reventamos la universidad y bueno eh, eh, la historia es eh, digamos que el trabajo final en nuestra carrera que tengo compañeros ahí atrás que han venido también eh, Tienes que llevar el proyecto como a la realidad, no tienes que hacerlo realidad, porque yo me podría quedar, puedo hacer un trabajo teórico sobre un repaso del feminismo histórico y, y quedarme ahí y, y no, tienes que hacer un libro, que eso da pereza, pero a la vez aprendes mucho, entonces es como en plan de, buf, qué pereza hacer un libro, pero a la vez, mm, o sea, yo mm, me veo a mí en septiembre que no ha pasado nada de tiempo y sé muchísimas cosas más aparte del contenido del libro en sí ¿sabes? de, de gestionar y de logística y todos los envíos que tenido que hacer y todo eso entonces, el documento o sea, lo que yo tengo que presentar en el TCG es una memoria del proyecto en sí o sea, el libro ni siquiera no, no lo tengo ni por qué presentar ¿sabes? yo lo puedo dar en el tribunal que me evalúa pero no, no lo tengo que hacer en sí pero no, el, el proyecto es así tal cual o sea, es, es el libro y luego todo lo que hay alrededor del libro, porque es el crowdfunding, el merchandising que hay y luego la logística que eso implica. Y luego toda la repercusión en redes y todo eso. Así que te he contestado tu pregunta, ¿no? Es que a veces se me va la... Vez. Sí, no es que como los trabajos de fin de grado, depende de que... Rama, estudios, estudios, estudios, sí, sí, sí. No es, el, no, no es el libro, es como una memoria, el libro, que es como un resumen de todo, en plan, tienes como que dar explicaciones de por qué tapadura, por qué rosa, por qué rojo, todo así. Pues imagínate, de diseño gráfico, pues, en plan friki, plan friki total. ¿Por qué rosa? Pues, mira, tuve un dilema con los colores, Pff. fue catastrófico, luego ya tiré para adelante, pero le iba a hacer amarillo y negro pero eh, yo eh, he usado el rosa poco, bueno ahora lo uso todo el rato, pero le tenía como un montón de manía, no porque era como el impuesto y, y ahora como que me ha reconciliado y es que me encanta, y luego con el rojo es que queda tan bien y luego es como lo de rosa y rojo puñetazo en el ojo, tal, y no sé eh, Rosa, porque hay muy pocos libros rosas, yo creo que hay pocos, entonces eh, lo he hecho por eso. Pero no, no, no porque sea femenino ni nada, es que a mí me parece un color potente. Luego que le, le da a todas las cosas que son rosa le da como un toque como de... Bueno, igual son para medias mías, pero como de como de chicle, como no sé, como... Eh, como como que son peluches, no sé, como cosas que me imagino de Rosas y que le dan como esos atributos y, y le quita un poco de importancia al libro, yo creo que sea rosa entonces como que te llama la atención y lo ves así muy punch muy rosa pero luego por dentro está serio, ¿sabes? es como, ay, este libro como bonito y luego te dice que que patear abajo, ¿sabes? entonces, pues eso, es un poco el yin y el yang y hasta tengo más preguntas Inés, pregúntame algo. Mi, mi amiga Inés, mi amiga Claudia ha venido de Londres. O sea, ha venido de Londres para la presentación. Un aplauso por ella. Mi amiga Inés ha venido en Madrid y ha tardado más que Claudia, dice ¿no? Esos son amigas. ¿eh? Sí, sí, eso sí. Pues, eh, no sé, si no tienes ninguna otra pregunta, yo me voy. Gracias.